Hola hola qué tal mi gente dotera, en este vídeo les voy a enseñar y exponer el nuevo mapa que con ayuda de su creador Filadín pude obtener. Enseñaré detalles con mucha importancia y algunos muy curiosos. Por ejemplo neutrales eliminados, objetos removidos y nuevos posibles héroes ocultos. Así es, cosas que nadie sabe por qué están ahí, pero sin duda Filadín sí que lo sabe. Estoy más que seguro que esta versión beta del mapa que Filadín me envió será en su mayoría la definitiva el trabajo final del mapa y subido a RGC. No solamente por ver detalles del terreno que actualmente están en Dota 2, sino que al pedir a Filadín el nuevo terreno para testear, él me haya enviado este. Obviamente en su estado beta. Comenzamos con la ventaja que podremos tener con los pulls. esto lo hará tu support con mucha facilidad y así tener ventaja en tu línea. Ya no tendremos elevaciones en el terreno que nos impidan pulear. Después encontramos estos neutrales en medio de los árboles. ¿Por qué están ahí? ¿Acaso tienen algún propósito? Quizá es un error por motivo que es un mapa en su estado beta. Si tomamos en cuenta el terreno actual de Dota 2, este neutral ya no existe. Quizá en Dota aún también será eliminado. También encontraremos, por ejemplo, esta estructura está mal ubicada o falta ubicarlo un poco más atrás. Para los que han creado mapas con el editor de Warcraft 3, sabemos que existe un archivo llamado War 3 Map WPM. Que es básicamente el responsable de que todos los objetos, estructuras o unidades estén ubicados correctamente o donde tú lo desees. Por ejemplo esta runa que se espamea un poco alejado a su luz, sabemos que es un mapa beta, pero podremos imaginarnos ya cómo sería el trabajo final. Por ejemplo, esos neutrales eliminados, porque los árboles ya están ubicados como en Dota 2, corregir la ubicación de la torre y las runas. ¿Saldrá pronto en el nuevo mapa? Nada de eso sabemos aún mi gente dotera pero lo que sí sabemos es que la nueva actualización que vendrá a RGC, será a lo grande, será la actualización más grande de toda la historia de RGC. Se implementará una rueda de chat actualizada, mejoras en los ítems e ítems nuevos, nuevos héroes, la compra rápida de ítems similar al de Dota 2, y quien sabe quizá hasta chat por micro logren crear. Este último no es imposible, muchos juegos que no tenían chat de micro lograron obtenerlo gracias al apoyo de su comunidad. Pero lo que más me causó curiosidad y asombro al testear este mapa, es encontrarme con héroes con nombre Grimstroke y otro con nombre Void Spirit. Sabemos que en Dota 2 existen estos héroes y ya forma parte de la jugabilidad de los players, pero en Dota 1 aún no. Entonces, ¿por qué están aquí? ¿Han estado oculto en estos lugares siempre? ¿Y por qué están ubicados ahí? Sin duda solo Filadin lo sabe, pero lo que sí sabemos es que escribiendo el comando AUHGRM podremos crear este futuro nuevo héroe en medio del mapa. ¿Acaso existirá un comando para el otro héroe llamado Void Spirit? Una cosa curiosa que me pasó es que al escribir el comando, sé que sirve para controlar a todas las unidades. Controlé al Grimstroke y Void Spirit, se me cierra el Warcraft con una pestaña de fatal error. No pude ni puedo testear a esos héroes al activar sus poderes o tenerlo mucho tiempo controlándolo, se me cierra el Warcraft. Es como si esos héroes estén protegidos. A la vista? Hago una prueba lo pongo en tu cuenta. Hago una prueba. Oh, con gusto. A esa invita a la casa. Lo pongo en tu cuenta. Gracias a que estuve grabando en ese instante pude capturar cómo me pasó eso. Atentos. Nadie sabe los secretos y comandos que esconde el mapa de RGC, pero testeándome encontré con todos estos detalles curiosos, sin duda fue muy emocionante encontrar estas cosas y saber que habrá cambios y mejoras en el próximo parche. Me despido con este final mi gente dotera, no se olviden apoyarme suscribiéndose y dando manita arriba para seguir sacando contenido para vosotros. Sobre todo compartan a toda su gente dotera para estar informados, en la descripción les dejo el vídeo del terreno para que lo puedan ver sin interrupciones, hasta un próximo vídeo mi gente, chao.